Quisiera dejar el miedo para luego, decirte que sí pero es que no puedo Me cambia la mirada si recuerdo lo que soñé de pequeño y pienso en por qué aún no pego Y pienso en por qué sigo siendo aquel niño que yo pensé que algún día haría algo grande y perder el miedo a perder y no puedo perderlo todavía Tengo que cambiar aunque no me vaya mal, no me tengo que quedar sin moverme no Solo quiero caminar, conocer otro lugar, apagar el celular y perderme. Porque quiero ganar mi momento, llegar lejos sin perder mi norte. Quiero ver desde el punto más alto, construir mi propio puente de Londres, como la Torre Eiffel sé que deba hacer, sabes que lo voy a hacer, aunque no entiende el idioma. Mi torre de babel rasca cielos de papel, yo me dejaré la piel como un gladiador en Roma. Ah, lo tengo que hacer ah, y tú me vas a ver. Ah, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y tú me vas a ver Ah, lo tengo que hacer ah, Y tú me vas a ver, ah, lo, tengo ah, vas a ver. Ah, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer y tú me vas a ver Porque quiero ganar mi momento, ganar, ganar. llegar lejos sin perder mi norte. Mi norte. Quiero ver desde el.